bienvenidos como tercera parte de la, eh, del estudio de la célula vamos a continuar con el mismo esquema la composición y la función de las células en su interior vamos a ver en esta ocasión los plástidos que no <coughs> son otra cosa que orgánulas que están rodeados por dos membranas concéntricas similar a las mitocondrias, es decir tiene membrana externa y membrana interna plegada presente sobre todo en plantas y algas los leucoplastos tienen la función de almacenar almidón proteínas aceites en raíces y tubérculos de plantas y los cromoplastos en cambio tiene la función de almacenar pigmentos de interés biológico y ecológico y finalmente los cloroplastos que son la base fundamental para la existencia de todas las formas de vida que nosotros conocemos porque transforma la energía solar en energía química aquí tenemos una representación de un cloroplasto en donde que podemos observar las membranas alrededor tenemos los granum que son pilas o apilaciones de de los de tilacoides que están formando parte de el, la estructura del cloroplasto y a, entre las cuales entre las, cada una de esas, de esas granas se encuentra la clorofila ayudando en el proceso de, de fotosíntesis tenemos una matriz y tenemos también láminas que conectan a cada uno de estos, uh, estos pilas de tilacoides llamadas grana aquí tenemos otra imagen en donde que estamos viendo una microfotografía para mostrar cómo se ven los cloroplastos, los números de cloroplastos dentro de una de las algas que hoy en día se utilizan muchísimo para bioenergía para biocombustibles el citoesqueleto entonces ¿qué es el citoesqueleto dentro de la célula estamos viendo que tenemos una membrana que, o una pared y en el caso de la, los organismos que no son vegetales tenemos una forma de eh, redondeada el citoesqueleto es el responsable de dar esa forma al, al, al, al interior de la célula. Se desarrolla desde el interior, está en el citoplasma y está formado por estos filamentos y microtúbulos y filamentos intermedios y, y, y microtúbulos que están um, formados básicamente de proteínas y dan, como digo, la forma y dan la estructura. Pero también tienen funciones de organización, transporte y soporte celular. Aquí tenemos algunos uh, algunas tinciones con diferentes tipos de reactivos de la estructura de ese citoesqueleto a nivel uh, celular. Perdón, podríamos observar con diferentes colorantes cómo el citoesqueleto está siendo una verdadera estructura de los uh, de soporte de la célula. Entonces son filamentos de queratina y microfilamentos de actina que están componiéndolo. Dentro de eh, muchos de los organismos unicelulares existe un movimiento celular. Entonces ese movimiento celular tiene varias funciones. Una de ellas es la fagocitosis, es decir, el englobar a un organismo más pequeño que ella con, fin, eh, con fines alimenticios, es decir, se alimenta a través de fagocitosis también el movimiento celular tiene mucho que ver en el proceso de división celular y al momento en el que se dividen las células hay movimientos tanto internos como las corrientes citoplasmáticas que estamos mostrando aquí como de contracciones para ya sea volver a la fagocitosis o desplazarse en búsqueda de alimento están formados por estas proteínas actina y miocina Aquí hay una representación de la actina, una representación no muy buena de la miocina, pero de todas maneras es una, una forma de mostrar los diferentes compuestos que están dentro del, de, del, de los cilios y flageles. Las estructuras largas y delgadas se llaman entonces, están ayudando en este proceso de movimiento los cilios son muy numerosos, los, los flagelos son escasos en general los cilios se encuentran rodeando completamente por fuera a la, de la membrana celular y los flagelos están en uno de los dos extremos cuál es su función obviamente desplazarse, alimentarse, reproducirse la idea ahora de presentar el ciclo del agua en, este, en esta parte final de los órganos de la célula es reflexionar que esas células están inmersas en un ecosistema y esas células son parte fundamental ya sea de un organismo unicelular o ya sea de un organismo pluricelular como somos los seres humanos entonces cuando hay un equilibrio entre el contenido y, el fun y la función de estos órganos dentro de esa célula si esa célula está de otras palabras bien alimentado entonces el ser humano va a tener una buena relación con su ecosistema y hemos ejemplificado aquí el ciclo del agua que veremos más adelante como parte de ese equilibrio que debe tener el, el, el ser humano un equilibrio dinámico un equilibrio que está en constante cambio, pero que siempre llega a un bienestar. En este caso el ciclo del agua pasa por fenómenos de evaporación, de precipitación, de congelación y de nuevo de, de sublimación, lo que hace una buena imagen para mostrarnos que el ser humano puede estar pasando por esas diferentes etapas siempre y cuando esté bien nutrido, bien alimentado y bien cuidado. Muy amable. gracias.